Sin mirillas, se nota, va, hostia, macho este es A mí eso me da igual A mí lo único que me preocupa es el cargador Lo demás me da igual La pifa de wow, los mirillas es una mierda Nada más me da igual Qué pena, tienes ¿No hemos cargado a ese hijo de puta Cómo se han puseado, chavales que es, es que es normal <risa> No saltaba a nadie, tío que Hemos sido los primeros en saltar, eh Hemos sido los primeros en saltar. Se han puseado, me han matado al primero de Templar. Sí, pero se han saltado dos de golpe. Dos de golpe nada más, dos contra dos. Y lo que pasa es que. Es Es se han cogido un ahí. trampolín, ¿Qué altura. ¿Un trampolín en o lo de, de, la, en de, de, la, de la, la Horizon? de la Han cogido el poder de la Horizon, porque trampolín no tenía. Yo les he visto volar hacia vosotros. Pero que estaban encima de una piedra nuestra, tenta que estaban bien. Ah, bueno, eso no lo sé. Claro. Empieza la cuenta atrás del anillo. El siguiente anillo no está cerca. Antes... Mata una partida, tiro a trepar y se queda enganchado, ¿sabes? Que no llega a trepar porque se queda enganchado. El personaje, tío, y digo, bien. Puta mierda, llevando. Aquí dejo balas de energía un montón, ¿eh? Si llevas a me llevo la Bolt. de energía. No ha quedado nadie, ¿no? ¿Lo parece? Gracias, encanto. Me quedo más adelante. he dejado la batería ahí marcada, eh, cogerla. Me quedaré con eso. Cuando puedas por una tienda. Ahora a poner que no la tengo aún. Voy a dejar una Spitfire, eh. He cogido turbo cargador y voy a coger... Tengo cargador morado, voy a coger una jabo, o algo. Pero debo carabina... Carabina a volver a jugar. La pongo ya, eh. La tienda está abierta. Hostia, mira, te tengo te cargador acercar. morado. Voy a hacer cargador morado, tío. ¿no? Acabáis ah, que va a hacer cargador, eh. El anillo se muere, camarada. Ninguno. Dime que no hay Havoc. No hay Havoc. Ni de botella. He tirado una Spify con cargador amarillo. ¡Eh, las balas de energía no! me habéis dejado sin balas de energía bueno de igual tengo bastantes A ver. se ha lanzado un pack de supervivencia la recompensa de, pack de supervivencia podrían ser una variante ahora tengo este cargado el amarillo eh <tose> el dejo lo cojo por el morado Ah, vámonos Eh, se comen el gas, eh Se comen el gas, ¿Están eh Están ahí, sí Están comiéndoselo aquí, eh Ahí está, eh. Mira cómo corre, mira cómo corre, lo veis, está solo, mira, mira, mira, lo corre, lo habéis visto. Eh. Se va corriendo con trampolín, lo veis, ¿no? Yo voy a poner que tengo el poder mío. ¡Ay, no! veis, un toque! Cuidado que van a venir más, eh. Con el no río... Arriba. Puto, yo a ¿Dónde está? Vete a cogerlo, tira. Que no lo he matado de milagro, ¿eh? Ya le he pegado también dos tiros, eh. No lo veo. Por aquí. pasado por aquí hace poco. Por aquí se ha ido, hijo puta. Los alrededores. Qué cabrón. No, no, no la ha marcado, ¿no? No. No, está por aquí. Míralo, ahí está. Vigilad a vuestro alrededor. Ahí hay un compartimento abierto. ¿Está, está un toque. Está un toque. A por caer, ¿eh? No, no, el, yo, el fight choppy que era, este no Cuidado, ¿eh? Hay una garrapata por aquí No la ha marcado Tomad botiquines, si ¿sí queréis, ahí dejo ¿Tenéis baterías? Dos tengo Dos tengo vale. vale, pues yo tengo cuatro, si os hace falta me pedís Yo no necesito, ¿eh? ¿Dónde está la garrapata, tío? Arriba, ¿no? Necesito balas de energía Toma, Temple, te puedo dar, toma ¿261, tío? No puede ser Puta rata, ¿cómo corría, eh? Voy a hacer la mochila, tío, aquí Esto sin lootear Total y no se ha curado, y claro, estaría sin vida también de correr. Vamos, te compras. Están cerca, vez. eh. Gracias por el regalo. Ya estamos dentro del siguiente. Bien. Así recoger botín. Algo cosas, eh. Cuidado, mano. Vale, ah, vamos. La mochila, el gatillo... Espera, que me he la mía. Están aquí abajo, ¿eh? Sí, sí. Ah, Vámonos. Mira, era como que te ataque todo, ¿eh? Hay que ir ya. Vámonos. Está cayendo algo encima, ¿eh? pero eso creo que será esta mierda. Ahora Marco, eh. Enemigo, enemigo detrás. detectado por detrás. Detrás. Está reviviendo ahí. Vamos, eh. Me te he dicho que había escuchado algo raro por ahí. A la izquierda, a la izquierda, a izquierda. Sí, lo veo, lo veo. Se ha quitado con la granada, eh. Me sub, Cherry, pasa por allá, no lo ves o qué cabrón. No, porque lo estás mal. Ah, vale, lo vale, lo lo vale. Ha tirado uno, eh. Estoy buscándolo. El otro está ahí. Por aquí, por aquí El otro por aquí Está caminando el área. Dijo, se ha digo, no voy a disparar a uno porque yo iba el otro a saber. Como le que lo tenías ahí. Ha, ha muerto no la médica, eh. ¿eh? ha ido claro uno Para ir corriendo de ahí Hay que esperar 40 segundos, tío Para que se vaya la chapa, ¿eh? 45 segundos hasta que se cierre el anillo Tenemos tiempo, pero no mucho El franco del manco aquí la Germo lleva Como para venirte a atacar este Tenemos 30 segundos para llegar al siguiente anillo ¿Para dónde se ha ido? Para abajo, para allá vale, abajo vale. vale Habrá dado la vuelta, ¿eh? Voy a mirar el poder por atrás Que yo creo que está ido A dar la vuelta No, que le doy Lo dejo reventadísimo por si En lo que me ha dado si lo... Sí, sí Pero por aquí atrás tiene paso nada pero es que estas no están tormenta o sea que y el yonki parado tío el Jonqui parado macho todas las ligeras tío aquí vamos bien vamos a buscarlos Sí, no, si sí, quiero esperar un poco, tío, pa... Seis pelotones, tranquilos que queda mucho pelotón todavía, eh. Cinco, porque si está solo. Sí. Se Pero bueno, porque... puede, puede una coger... Una puta uña, ¿eh? que se ha ido, eh. ¿Y por qué no habéis ido detrás de él, tío? Ido, ¿Eh, acuerdo, la tirolina? Se ha tirado, se ha tirado el poder... Están allá. Vamos para allá. de cae el pack? dejamos una habitación, en la casa grande. Vamos, a ese es buen sitio. Están abiertos, ¿ves? Están allá, ¿eh? Se han suelto, ¿eh? Pero aquí no ha pasado. Ha pasado. No me Hace rato. Está abierto, sí que está aquí. ¿Vam vamos a la casa de arriba. Está aquí, eh. Espera, que ahora marco. Pero que no queréis ir ahí a la casa de arriba. Sí, era abierto, me lo ha cogido, eh. Cuidado, eh. Es que sí que está, eh. Ahora marco, ahora marco. El enemigo detectado, ver, míralo, atacado. ahí está. Ya está todo nervioso ya, no lo veo cómo se mueve. Está arriba el tubo, ¿eh? Sí. Bueno, sangre ya, ¿eh? Está en sangre, sangre. Marca. Se va, se va por allá, se va por allá. Muerta. La de motion, colega. La Prowler roja tenía, ¿eh? Y no me va dado asistencia, pero si le he quitado un montón, tío. Esto es una broma, tío. Coged la prowler si queréis. Chicos, vamos a la casa aquella, a ver si por suerte cierra ahí. la de Botio yo, ¿a qué llevaba? No, la de Botion, la Prowler. Ya se lo he quitado. La de Botio la Pero llevo sí yo. Es falso, tío. Madre mía. Tomar libro, he traído libro. Ne necesito balas de energía. hola oh, la, la tienda, tío. Bien, 200. <risa> Se están pegando allí oh, Pero bueno, cinco pero también, pelotones, yo no iría a pegarme, ¿eh? Yo creo que ir a pegarnos es una cagada, ¿eh? Uf, como, es que, ¿ves? Ya deja de pegarse, ¿ves? Yo iría a la casa esa Voy al pack de que sé. ¿Ves? ¿Ves? Eh, mira, mira lo que se han pegado ¿Has visto? Ya no se están pegando, tío Que es que que la gente tiene picardía, tío la gente tiene mucha picardía, tío. Los yo, la casa esa es la buena, lo malo que ella está. La copia, ¿Cuál? Eh? ¿La grande? La sí, arriba. claro. La voy a llenar de gas, ¿eh? Mientras Pero espérate, espérate a ver dónde cierra el círculo, porque si no cierra ahí, ¿sabes? <risa> aquí igual que hay otra prowler, ¿eh? Mira, mira, aquí. Ah, eh, la cierra, ¿eh? De gas, ¿eh? Venga. Una, una escopeta, ¿la queréis? Nada, de no, yo voy a ir a prowler. La... la carabina... Jabok bueno, eh, Hay una escopeta y hay que coger a alguno. Pon aquí de pon a, que ponga aquí de la piedra 6 y la dejamos aquí del suelo. Pues también. La pongo aquí en esta esquina. También es verdad. Madre mía. Mala, si nos hace falta, pues la cogemos. Miren, miren. ¿Quién me está allí? quitando el oh. cargador de eso? Ah, perdón, te lo doy, te lo doy, te lo doy. ¿Qué yo sé. Están, están aquí más, arriba, está, en están torre, están arriba en la torre. ¿El morado, Juancho? Ah, en el suelo estará, yo qué sé. Es que no lo puedo coger, coge la pieza. Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 3. Joder, no puedo coger el cargador. Y el estabilizador tampoco lo tengo. Espera, pues lo habré cogido yo, toma. Tú estás pegando, eh. ¿Qué ¿Qué lo tienes? Lo... Deja, deja, deja, deja. Ya sé que quedan tú tranquilo, tío. Que están disparando, no se están pegando, tío. Que sí, que sí, sí, los estoy viendo sí, como. Están sí, sí, sí, pero que, se, que Pero que no se matan. No van a pusear, tranquilo. Sí, ya lo oigo. ¿Ves? Con el franco. Vale aquí, una torre. <ríe> ¿Dónde está subida arriba? Una torre, ¿eh? los tres aquí. La tipe de, que. Los tres, ¿eh? Termina? Se quema, No ¿eh? pasa nada. El veneno. Uah, ¡Qué quemada! ¡Qué quemada! ¡Qué quemada! Dentro del siguiente anillo. Activar el poder. La tienda, eh. He cogido nada Hay que esperar porque no sé qué hacer, tío. Salir del morir. Hay que bajarlo de ahí. Ahora, tú tranquilo que bajarán. Bueno, lo un montón, chaval. Ya, ya, pero, pero tranquilo. Mira, eh, yo por detrás, eh. otro, Mira, eh. Estoy <risa> <risa> Idiota. Vale, estamos muy bien. Estamos muy bien nosotros, ¿eh? Cinco enemigos, ¿eh? Oigo gente por detrás, ¿eh? Gente por detrás Cuidado, ¿eh? el poder, cuando puedas. Ahora, ahora, no, ya lo tengo, ¿eh? Míralo, ahí está, no, enemigo. No, no. Hay una, una médico ahí debajo, veala. ¡Me han no, puesto una tienda! Ha cogido la... Ah la Príncipe, no, la tríceps no. Ha cogido la... esta, ¿eh? Ah, de nada se van a empezar a pegar, o sea que... Hay, un cerca. hay dos, y, hay... Y, y la médico de abajo es la que queda suelta. Toma, templa, que me voy a coger la pisciper, ¿eh? Que tengo pocas balas. Toma, cógete el cargador amarillo. Me da igual, tengo morado, ¿eh? Déjotelo. ¡Eh! Cuidado, ¿eh? Ya han venido arriba a nuestro tejado, ¿eh? Puerta Volverles locos con las puertas Cuidado, eh De No se pegan, eh No se pegan, eh sí, sí. ¿Tú no ahí? Tranquilo, que estamos muy bien Y la última del guacho en la calle lo va a reventar 110 aún, eh Cuidado, eh Quieren entrar estos de aquí de distinto, Sí, ¿eh? sí, cuidado, eh, cuidado, cuidado eh Granadas, eh <risa> <risa> míralos ¿dónde están? Estos del tejado están bien Pero bueno, ya bajarán Nos sigue. <risa> Juancho, mira, ve. Cuidado que no te den. A ver, cherifa ahí me molestas. Vas a tirar a granada. 112 de sangre, eh. Cuidado. Sí, tranquilo, tranquilo. No de granados, eh. Cuidado. Una, una, se, tira abajo, ¿eh? se tira abajo, eh se tira abajo, eh se ha tirado. Sí, cuidado, sí, está, eh. Te han matado suelto, ha matado suelto, eh. Ya vienen los otros, cuidado, eh. Tu ulti es importante, ya están muriendo, eh. Voy suba arriba, abajo, eh. suba ¿no? arriba, eh. Yo también. Cuidado, ahí abajo, abajo. Vale, la daba muerta. Tu ¿Tú? ulti es importante, eh, Juancho. Detrás. ¡Cuidado, Cuidado eh. Tras, cubrir, eh! ¡Cubrir, cubrir! Cuidado ¡Que atrás. le estoy haciendo la ulti! ¡Que se suicide! Mira, guay, mira, guay. la la ¡Buena! ¡Toma por culo! ¿Ves? Si, si Quienes son los buenos son los buenos y ya está ¿Qué pasa Dark? ¡Buenas tío! Ya está está, tío? Puta que, casa que, ahí, eh. que, que, es que el poder del blojo en el veneno, bueno el veneno ese a la médico, Fancho. <risa> me ha dado la parca, creo, si no me la habéis quitado con la GROI. pasa la que, el, que, yo me me que pasa la Roy, que no he volado. Sí, ¿no? <risa>